Y aquí ves los peces y la hostia por aquí por aquí paseando. Estás viendo el agua, no, más alto, más ¿Ya has visto? ¿Eh? Los de Bilbao somos y neamos donde son los cojones. Eso, en el lado izquierdo te pone el nombre del barco. Y ahí hay mezcla con hierro. Mira, hierro puro. Hierro puro. Hierro puro. Ahí también tienes. Y para ahí también. Pues mira, y aquí tienes y, y hierro. ¿No? Pero ahí, ahí estás viendo todo lo que es el hierro puro. el cielo azul se refleja en el mar y es cuando se ve el agua azul y si hay nubarrones se refleja como el agua entre marrón y grisáceo es que, es lo que leer, los sábados y domingos a ver las ballenas y los delfines donde hemos estado en San Juan de sí, pero se va donde nada más se ve la rayita y con el barco no lo está haciendo con la mano así está preparando los aparejos a para tirar o para pescar No, mira, los los está Mira, está otro de recreo, mira, los dos cruzados. Pero siempre se tiene que pasar... pavor ¿eh? eh, y pabón. O sea, tiene sí. que pasar pabón y pabón. No, no es trigo. Es trigo en rojo. No, no. El ruino que muerto... Es la ruta. Este es el que va... El que va a las ballenas y los refines. A esto a San Juan de los ¿Este más allá. Es sí, este es. Una caca de vaca. Claro, ya. Y todas las olas que pega, por eso tiene todas las ventanas, tal, tal. para que no te mojes. Este, yo es. No me ni loca. este es, este es, en este, este es. Yo no me este es el que va a ver las ballenas y los refines, este es. Que este va a atracar ahora allí, debajo de Capitanía. Ahí, ahí atraca este. Este va a atracar. ¿Me estás fijando cómo estás subiendo la vela? Sí. sí. Con lo cortas. No huevos claro. Lo huevos míos, sí. Se le ha enganchado la vela. Tiene que volver a tensarla, se le ha enganchado la vela. Ahora, ahora, ahora, ahora. Ay, ay, ay, ay. Ahora. ¿Te has dado cuenta cómo ha puesto la vela? Ya hay que tira. eso es la botavara. Tiene que tirar.